¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Luis Freak ¿Y, y aún, aún es tiempo para hacer un video navideño? No, no, no estoy seguro cómo funcionan estas cosas, la verdad No estoy seguro si aún sea tiempo para hacer un video navideño Pero aquí vamos Para empezar déjenme decirles que odio correos mexicanos eh, Había pedido paquetes para navidad Que de hecho esperaba llegar en navidad un poco antes Pero acabo de tener que ir yo personalmente a recogerlos a la central Ya que simplemente me dijeron No van a ser entregados a tu casa Así que Fuck you, tienes que venir por ellos. No me importa dónde estés, nosotros cerramos a las 3. No me importa que tú tengas un trabajo de oficina de 8 a 5. Así que muy bien, tuve que ir por ellos. Y bueno, de hecho, hoy es. Uh, hoy es 3 de enero, 3 días después de Año Nuevo y Navidad, mucho más tiempo de ello. Así que. Fuck it, a tener mi Navidad ahora mismo. La razón por la cual estoy haciendo un video de esto es porque, bueno, la mayoría de las cosas que pedí que para mí. Son relativas a anime, así que dije, ¿por qué no? Vamos a hacer un unboxing de todo esto. Y lo primero en llegar, de hecho, eh, fue una de las cosas que más, más esperaba y es esto. La versión Blu-ray de uh, una voz silenciosa en español, a uh, Silent Voice en, in en inglés, o oh, no recuerdo cómo se llama en japonés. <risa> Pero sí, es la versión Blu-ray y DVD de, de, un, de Una Voz Silenciosa. Una de mis películas favoritas, si no es que mi película favorita en todo el 2017. De hecho, la fui a ver al cine. Pueden ver, de hecho, un review que hice por aquí. Lo ven en, en los links, en las, en las esquinas de la pantalla. Ahí lo van a tener. Fue de mis películas favoritas. Y, de hecho, no pude evitar comprar la versión en, en, en Blu-ray. Así que vamos a abrirla de una vez para ver qué podemos... Porque solamente veo la portada... Por cierto, yo no debería de estar manejando esto. No confíen en mí con objetos filosos. Eh, eh, caja muy estándar. Uh, ¿Qué es esto? Uh, ok. Blu-ray y DVD. Uh, Blu-ray es el rosa. Versión español y inglés y japonés. Y además tenemos una una hermosa hermosa hermosa postal. Detrás dice. Ya ¿Se puede buscarlo? Una voz silenciosa con marcas de lágrimas. Yo no hice esas marcas. Ok, creo que está bien. Una hermosa, hermosa postal. Uh, y además, ¿qué es esto? Oh, un 10% de descuento en la de mi siguiente compra. Gracias, con Konichiwa, Konichiwa Festival. De hecho, ellos son los que patrocinaron este, este regalo. Y perfecto para mí, de hecho. Es una de las cosas que más esperaba este año, la verdad. De nuevo, odio correos mexicanos. No solamente porque... Danos paquetes tarde. Miren en qué estado los dan. Es literalmente una bolsa de plástico. ¿Qué clase de protección tendrán si alguien con una navaja alguien hace algo como esto? Tenemos más papel. Lo que siempre quise. Eso va a ser un... ese me va a dar vídeo. Sí, totalmente lo que esperaba de correos mexicanos. Una caja totalmente deshecha. Muchas gracias. Espero que la figura esté bien. Uh, fuck me. De verdad la despedazaron. De verdad, de verdad espero que la figura siga entera. Ah, vamos, está entera, está entera, es que está entera. Es más grande de lo que pensé. Esta cosa viajó dos continentes para llegar aquí. Viajó desde Asia a Europa y de Europa a, a América. Oh, está entera. Oh. Es, es hermosa. Wow. Voy a enseñar, chicos. Oh. Ok, durante la, la temporada de invierno, y de hecho acaba de terminar, Fate apócrafa es uno de mis, de mis animes favoritos. De hecho, lo, lo mencioné desde mi lista de animes eh, en el de inicio de temporada. Y porque uno de mis personajes favoritos de Fate apareció y es a Juana de Arco. Y aquí, chicos, tengo mi regalo de Navidad un poco atrasado. Es una figura PVC de Jan Arc. Ahí está, perfecto. Bastante grande. Es mucho más grande de la que tengo que tenía de azúcar. Estaba aquí. Los tamaños son muy diferentes. Yo esperaba algo de este tamaño. Pero me encanta la idea de que sea mucho más grande. Y me encanta el detalle. Si no puedo enfocarlo bien. Voy a poner unas fotografías de ella. Pero me encanta el detalle. Obviamente panty shot. Claro que no puede faltar los mejores ángulos aquí conmigo chicos. Definitivamente la mejor calidad de todo. Y miren eso. El cabello. Todo me, me encantó. Me encantó. Voy a dejar los links de hecho donde pueden comprar esta figura. Si es que están disponibles en México. Y a quien los traiga... Correos de México y están disp dispuestos a correr el riesgo de que la caja termine así de jodida. A diferencia de esta que llegó por UPS, en caja, totalmente sellada, sin ningún rasguño. Muchas gracias de nuevo, Correos de México. Jódanse. Acabo de notar lo oxidada que está mi navaja. Si me corto con esta cosa, voy a morir. Ah, tengo que evitar que vean este lado porque aquí está mi dirección y no quiero que nadie sepa eso. No quiero tener gente de repente llegando a mi casa de que, hey, Luis, vives aquí. Gracias por decir eso en internet. ¿Qué es esto? Thank you for, for our shop from several shops. Oh, es una carta de agradecimiento de hecho de la tienda. Muchísimas gracias. Ok, si yo fuera un coleccionista, estaría muy molesto por el estado en que la caja llegó. Porque me encantaría tener las figuras. Me encantaría tener las figuras en su caja. Y esta llegó en perfecto estado. Soy un gran, gran, gran fanático de Fate City Night, Knight. Especial, especialmente de la, de la primera uh, ruta de Saber. Y, y bueno, ustedes ya saben cómo termina, si es que ya la vieron. Pero esta caja llegó en perfecto estado en comparación de la otra. Así que vamos directo a abrirla. Ok, el momento de la verdad. Aquí vamos. Uh, aquí vamos. En partes? No esperaba eso. Es mucho, mucho más grande de lo que esperaba. Y tras muchas horas de ensamblar esta cosa, porque al parecer se dañó un poco durante el envío, tenemos al Rey de Reyes, al Rey de los Caballeros, Arturia. En, su, en todo su esplendor. Más grande de lo que pensé, por cierto. Comparada con Jan, Jan the Arc, Es un poco más pequeña. Pero me, John me encanta, es súper linda. Pero Saber es súper baraz. De verdad, déjeme, trato de enfocar un poco aquí. Saber me encantó, se ve súper baraz. Los detalles en todo su cuerpo. Tiene los más mínimos detalles, inclusive en el cabello. El cabello se ve excelente. Ah, creo que lo pueden ver ahí. Se ve excelente en cada detalle, inclusive el. El lazo que tiene detrás, la armadura, la, la espada. Que por cierto, ¿puedo sacar la espada? Ups, ahí va Excalibur. Inclusive Excalibur puede ser, puede sacar a, a su espada. Y de hecho, me encantó esta figura. Me encantó. De verdad, valió mucho la pena la espera. Y valió mucho la pena lo que tuve que pagar para que viniera. Aunque se dañó un poco. Uh, si cansan a ver, no se sé, cansa de encajar muy bien en, en el pecho. La parte del tórax. Pero no me importa, vale mucho, mucho la pena. Los links para los proyectos, si la quieren comprar, van a estar aquí en la descripción. Y, y bueno, esto fue mi, mi Navidad de mí para mí. Ya en este caso, porque, bueno, quién más me iba a comprar algo así. Así que, ojalá... No sé, chicos, este video realmente es una excusa barata para poder decir... Feliz Navidad, feliz año. Espero que la verdad lo hayan pasado de lo mejor con todos sus seres queridos. Y que este 2018 sea lo mejor para ustedes, de verdad. Les deseo la... El mejor de los años y también quiero darle las gracias chicos porque hasta inicio de año, a prim, a primer, creo que el día primero de año, llegamos a los mil suscriptores, los primeros mil suscriptores y no puedo estar más feliz de ello. Uh, esto fue una meta que yo quería cumplir antes de que acabara el año y lo terminé haciendo el día primero de, de enero. Así que esto no me queda más que decirles Gracias, gracias de verdad por todo lo que ustedes Han hecho por mí y gracias por Todo lo que seguirán haciendo por mí No me queda más que decirles que Este canal es para ustedes Y de ustedes Ni Ninguno de ustedes, ninguna de estas mil personas Que ahora me apoyan, yo no estaría haciendo Nada de esto, así que bueno En las buenas y en las malas aquí estamos chicos, muchísimas gracias Por todo, yo soy Luis el Ovo Freak Por este 2018 Por más años que vengan Gracias y nos vemos en la siguiente バイバイ